Adonis y la Fiscalía de aquí de San Francisco de Macorís y es que para este lunes 19 de julio está citado ante la Procuraduría de la Provincia Duarte en el Palacio de Justicia el conocido DJ Adonis por el paseo que realizó aquí en la ciudad de San Francisco la pasada semana y que provocó que miles de personas se congregaran, convirtiéndose en una caravana en la cual la gente no respetó las medidas sanitarias por el COVID-19. Bueno, señores, eh. Eh, eh, hoy se ha dado cita desde, la, desde las 10 de la mañana gente eh, al, alrededor del Palacio de Justicia eh, esperando al DJ Adoni, que le han cambiado la hora, no se sabe, no se sabe si llegó y se fue, porque no se sabe nada, la gente okay. está ahí. Dijeron que era en la. Primero se dijo que era, era, era a las 10, ahora se dijo que era eh, de tarde, 2:30 de la tarde, y todavía no ha pasado nada. ¿Mm? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. No tiene audio, ok. Pero eh, eh, la gente esperando a DJ Adon, ansioso, a ver qué va a pasar, qué tú crees que vaya a pasar, una caravana. Claro, una, porque realmente, como estábamos hablando el día, que pasó todo esto, que se salió de control. Pero que él no tiene la culpa que se saliera de control. Porque a, a ti te contratan, te, te voy a dar tanto para que tú promociones tal cosa en tal sitio. Y él incluso lo pensó en hacerlo móvil. Pero no tiene culpa que un, un grupito le cayera atrás, y el otro más atrás, y el otro y el otro que incluso. Por eso, como decían eso, la ruta no siguió. Iban a pasar por barrio conocido sí. como Vista del Valle, iba a pasar por el cirolillo iba a pasar por los rieles, tampoco pasó. Y fue porque la cantidad de personas, ese disturbio, pues la mejor medida que él hizo fue bajar toda la libertad hasta llegar a Tatenares y tampoco tuvo la culpa de que ese reguero de personas se pararan en bomba echar gasolina para seguir a Tatenares. sí, pero como decía neto la próxima, la semana pasada, es que porque eh tirar a Día don y para adelante, sí si la policía también tiene culpa de eso. Porque la policía no paró la caravana y dijo en el momento, ya detengan eso ahí porque hay demasiada gente, se está aglomerando mucha gente y ya no puede seguir lo bajate del camión ya y vete. ¿eh? Claro. Porque, porque entonces querer, querer, eh, simplemente llegar hasta las últimas y, llegar sim y, y hacerle medida. esto a DJ a Doni. cuando la policía también tiene parte de culpa en, en, en esto, eh. Exactamente. El, el, eh, ¿Cómo que se llama? El, el ministerio de salud también. El ministerio de salud. Toda esa gente debieron actuar en el momento y no dejar que la caravana fluyera y llegar hasta Tenare, y en Tenare arrancaran en el parque y hicieran un teteo. Yo debieron desde desde que donde entró a la libertad que vieron esa caravana, dijeron, "No, ya, bájate del camión, vámonos." Así es. Ya, apaga la música, se terminó el teteo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es cierto? Y esa misma noche se resolvía todo, no dije que está, dije que parando a Dilladoni ahora, un trozo de gente queriendo... Llegar a eh, este nivel. Hacer noticias, pasé noticias y San Francisco de nuevo en tendencia. Que de eso está hablando, están hablando por eso mal de la fiscal, que en vez de haber puesto también... Tú ves cómo hizo esta revuelta con esto de Adonia, hacer eso mismo es esa revuelta, con los casos que han pasado sí. aquí en San Francisco de Macorre, de del asesinato, de los atracos, que lo han dejado en Tani todavía, eso que pasó en Rabo Chivo está en Tani. Claro, no está en más nada. entonces eso la gente está rega también por ella. Desenfocando a la población de los problemas que están pasando interiormente aquí locales. Con ese caso de Díaz y ya que dejen que se tiene eso en banda, porque ya pasó. Ya, Díaz adonis si y ya lo que hay que poner una multica y ya, todos tenga Díaz y multado, y ya, váyase a trabajar. Y seguir con los problemas locales, lo que está pasando, la violencia que hay aquí, la gente acelerada. ¿Eh? Entonces, de, de, tenemos que analizar bien la cosa Entonces, esto es farándula. ¿Por qué esto es más farándula que otra cosa? Esto es para alimentar la página. Así, <ríe> para que sepa. alimentar la página de la noticia, para darle algo de qué hablar. No, que ¿Eh? incluso tú sabes, la misma Alicia Ortega lo habló de ello y dijo que obviamente que mucha aglomeración, pero que ella estaba de acuerdo, como también lo dijo Al, porque aunque sea fue motores, que yo no iba estar encima de ti en otro motor. Al lado tuyo haciendo eso tú me entiendes que eso fue lo único bueno que usted también se puede sacar de ahí y que como también decía eh, néstor ese día inició con unas autoridades dije que estaban controlando pero se salió y si iba a se iba a salir se sabía que eso se iba a salir de control que sí, se sabía y que el día anterior en la noche hicieron una pequeña caravanera sabiendo los puntos a marcar de los lugares por los cuales él iba a pasar y ya en las redes de él estaba de que él va a estar, que iba a pasar por este barrio. Pero te, te digo, por los ríos estaban gente sentada y plática afuera en los balcones esperando a que él pasara. Pero por el disturbio, el descontrol de personas que hubo, tuvo él que tomar esa decisión de seguir hacia Atenar. Entonces, en vez de la misma autoridad, como tú decías, tomar la decisión de pararlo, tuvo que tomar, decir, bueno, ya lleguemos allá, porque ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, Entonces, también la misma autoridad de la que están allá en Tenares pudieron también haberlo parado. Claro. Entonces, no ven a echar la culpa de solo porque él no es el dueño ni de Tenares. Hay autoridades que pueden parar ese tipo de movimiento entonces la gente de los ríos le estaban esperando a DJ a dos. Ay, hombre, sí. En el colmadito el, el, el no, perdón. En el parque de los juegos hay hombre. Ay. Bien fría y, de estoy esperando a dos. Y Adorno. pero, él se iba a meter para allá. O sea, la ruta decía que sí. se metiera por ahí por el parquecito de los días y esas zonas. Ajá, y van a salir por las seis a todo eso Y todas esas, ajá, y van a subir entonces. Por las seis verdad? ¿no? Y todo se salió de control, eh. Podemos ver que la gente opine, a ver qué opina de lo que está pasando, amable o Algo así, la gente que opine al, al, al 809-725-0505, llame y que usted opina de esto que está pasando hoy aquí en San Francisco sobre Adoni y la fiscalía que lo citaron. Eh? ¿U que usted cree que es bien o debería de, de, de darle banda a DJ Adoni. No, ¿Verdad? y a la gente está poniendo en Facebook friado ni friado pues No está preso todavía, está ya. Sí, ya lo está. es simplemente ya una lo está. cita para pa cuestionarlo sobre eso. No dije que iba sí. a amanecer en el palacio digo yo verdad no. no entonces también han criticado a los foques que aprovechó este disturbio para entrevistarlo también de él. bueno yo creo que más fue más mamá más, más Adoni que lo pidió porque DJ Adoni al otro día amaneció un poquito asustado con presión porque le estaban dando fuerte la fu, fuerte la noticia lo, la, la noticias nacionales hablando hay una llamada buenas hay una llamada. Buenas. bueno bueno no, que hay que darle banda a ese muchacho, porque ese muchacho es un talento. Y no podemos apagarle el fuego que lleva por ahí dentro, porque lo que vino fue a dar una, una opinión buena hacia el pueblo, ¿tú ves? Sí. Entonces, no podemos hacerle daño a eh. él. Sí. Gracias, gracias. La gente gracias. que sigue opinando al 809-725-0505, ¿opine usted si está bien esto que está pasando hoy aquí en San Francisco o debería de darle banda a la fiscalía a DJ Adorno? Debería de, darse, de enfocarse en eso que decíamos anteriormente, en lo que está pasando, en la situación crítica que tiene San Francisco de Macorís con la delincuencia, A esto que ya tiene que ponerle asunto. No a otra cosa. Claro, otra llamadita, llama, buenas. Buenas tardes, Camila. Hola, hola, hola, buenas tardes, joven Julio César Pimentel. Eh, hey, Julio, Julio César, César. bienvenido Ven de nuevo. a ustedes. Amén. Yo diría, en mi opinión, que a, que a, a DJ y al Tony tienen que darle una oportunidad, porque ahí se le fue de la mano. Porque él pensaba que era un recorrido para la gente motivarse, no hacer esa caravana. Pero pudieron darle una oportunidad, pudieran darle un consejito que no lo vuelva a hacer otro día. Eso es lo que es mi opinión. Cuídense mucho y gracias. Gracias, gracias. Así es. La gente que sigue opinando, ¿tiene que visitar la fiscalía? ¿Se lo merecía sí o no? ¿O le darán medidas de cohesión? ¿Qué usted opina sobre el caso de Díaz Adoni? Tenemos dos opiniones que son con las que tú y yo compartimos que deberían soltarlo. eh. Soltarlo porque que no de que nadie... Bueno, él no se lo esperaba, pero yo sí me lo esperaba de Macorís, que eso iba a pasar. <risa> Tú, él no. Él pensaba que iba a estar en orden, que todo el mundo en una esquina. Ay, Adonis, sí. Pero yo, que conozco Macorís, que en caravana ya sea de política, de reinado, de festival, de grupo de carnaval, de por porte, cualquier. cosa, cualquier cosita, hacen, mi amor, una caravana del pueblo. Que he visto un par de caravanas. Sí, Más de Adonis, que Adonis fue el que se llevó el premio en la pandemia. En el 2020, de toda la bocina, de todos los todo lo colmadones, con la típica frase de atención vecino, iba a pasar esta algarabía, sí, este reguero de sí. personas. No, es un problema, es un problema. Esta gente de aquí de San Francisco, todo, todo, todo una chelcha aquí. Aquí todo es una chelcha. Y la gente tiene... una, otra, Hay otra llamada. Buenas. Hello, buenas. Buenas. Buenas. Sí, yo considero que aquí lo que están es buscando sonido para callar muchas cosas de las que están pasando en el pueblo, porque en realidad quizá había mucho cúmulo de personas, pero Adoni no tenía la culpa de que las personas lo siguieran, eso es algo incoherente. Si nos ponemos a analizar, aquí han hecho muchísimos eventos, esas muertes, hubo un rabo chivo, ahí sí hubo una multitud de personas y nadie dijo nada, y han hecho de todo, y nadie dice nada, y, y entonces ¿por qué con eso quieren actuar? Y eso es buscando sonido para callar algunas de las cosas que están pasando en nuestro pueblo. Muchas gracias. Sí, gracias sí, a sí. ti, así es. Ahí mismo lo dijo ya claro y pelado, como lo dicen. Tapar las situaciones que están fuertes detrás con Adón con eso como decía un hombre de que quitó es quitarle el par de pesos que quieren como trae su cuarto sí, y sí. su cadena y o que okay, eso es quitarle el par de pesos para que haya eso como decía el, el general de aquí aquí no estaba pasando nada por la fiscal dice no eso no está pasando nada mono en Adonis que hizo tal tal cosa en sí, vez de arreglar eso que sigue parado lo que pasó en Rabochi y mira que está es la misma situación con la con la de Don Miguelo cuando lo dejaron libre el, el, el, el, el, ese aparataje que le hicieron la otra vez ¿tú te acuerdas sí, sí. es casi la misma situación eh, eh, eh, también en ese, en, ese, en ese entonces, también el coronavirus estaba en, en, en, en lo su más alto, y como quiera, ahí se, se, se, se aglomeró gente en apoyo a Don Miguelo, porque yo creo que siempre se le ha querido hacer daño a, a lo que son estos muchachos del, del ámbito urbano que progresan, tanto como Don Miguel, Odi Adoni, sujeto y mucho talento que hemos visto en esta situación. No, y también mencionando lo de Rabo Chivo, y es que la policía dice que se identifica a Juan el Santiaguero. Como el autor de las muertes. Tenemos Otra llamadita. Buenas. Buenas. buenas. buenas. Buenas. Sí bu buenas. Sí, saludo. Yo opino que sí, que tienen que darle una oportunidad a Lila y a Donnie Sí, claro, gracias. gracias, gracias. La gente que sigue opinando al 809 725 0505. ¿eh? ¿Qué opina usted si de si se lo merece a donny si es un error de la fiscalía? Bien. Tras lo que decía con lo del caso de los chicos en Rabo de Chivo, la policía identifica a este chico llamado Juan el Santiaguero como el autor de estos hechos. Esa información fue ofrecida hoy por la vocera de la institución del orden Su Lady Morillo, quien pidió al presunto homicida entregarse por la vía quien cre